Puertas adentro, me encuentro yo, y este silencio, sin tu amor, son tantas palabras que habitan mi pecho, son hermosas palabras. De voz es tan complicado para entenderlo. Eso que hicimos para merecerlo se ha detenido todo el universo para que brille el amor. Hoy, sabes que cada cosa que tú Amor. Mm -hmm. Mm -hmm. Puertas adentro, el tiempo empieza a sobrar y es perfecto el momento Te preguntas si ¿sí puede ser al azar que algunos nos toquen. Hey, solo es continuar. Más despacio, más humildes, más humanos hoy hey, Porque puertas adentro oh, Solo vives, solo vives de amor Puerta.